Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera eh, conferencia en el 40, en el marco del seminario del 40 aniversario de la UICSE. Vamos a, a déjenme ajustar la cortinilla y comenzamos. Bien, como les decía, en esta ocasión tenemos el gusto de tener nuestra tercera conferencia, iniciando ya, ya lo que eh, pues, técnicamente sería el interior de nuestra unidad. Recuerden que estamos en el seminario, cuarto aniversario de la UICSIA, recuerden tus reflexiones sobre la investigación en la pes Iztacala. Y en esta ocasión eh, escucharemos al maestro Miguel Ángel Pasillas, con, eh, ...con una charla que se llama... ...de la intervención pedagógica a la investigación sobre la educación. El, el maestro Miguel Ángel Pasillas es jefe del grupo de investigación curricular... ...estudió la licenciatura en pedagogía en Acatlán ...y la maestría en pedagogía en la división de estudios de posgrado... ...de la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene también estudios de, de maestría en, en, con especialidad en ciencia y educación... Estudios de doctorado de teoría de educación y pedagogía social en la UNED y un doctorado en pedagogía por la división de estudios de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su trabajo actual, además de ser jefe de grupo del de, grupo de investigación curricular, es eh, profesor titular, adscrito al grupo que he mencionado en la UIC. Y bueno, ha, ha impartido actualmente imparte docencia en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Y además eh, es profesor del programa de posgrado en pedagogía de la, de la misma facultad. Además de haber impartido docencia en, en muchos más lugares, ¿no? De hecho, lo, lo he resumido rápidamente, ¿no? Ha dado las clases de didáctica, taller de didáctica, investigación educativa, filosofía de la educación, teoría pedagógica, desarrollo de la educación. Y ha participado en, en bastantitas especialidades y maestrías, ¿no? Bueno, vamos a darle la, la bienvenida a, a Miguel Ángel Pasillas, jefe del grupo de investigación curricular, eh, que en este caso nos presentará, eh, pues, su charla, ¿no?, de que trata sobre de la intervención pedagógica a la investigación en educación. Pues adelante, maestro Miguel Ángel. Bueno, pues, pues, pues muchas gracias. Eh... En primer lugar, quiero agradecerte, Germán Alejandro Miranda, por la idea de eh, pues organizar este, esta conmemoración del 40 aniversario de nuestra casa, como tú dices, la casa donde todos vivimos, todos nosotros vivimos, o muchos de nosotros vivimos, y, eh, y, y bueno, pues digamos, a mí, en virtud de ser jefe del el actual jefe del grupo de investigación curricular, me, me, me toca, pues, eh, hacer. Me toca hacerme cargo, pues, de esta honrosa investigación. También quiero, digo, invitación. También quiero, bueno, saludar a, al doctor Peñalosa. No, no pude verlo porque por el horario en que dio la, la conferencia. Yo estaba dando clases eh, y a Felipe Tirado, que eh, con él sí, al doctor Felipe Tirado, el que sí pude escuchar y estar en su presentación, en virtud de, ya ven, el cambio de semanas eh, presenciales y semanas en línea, etcétera, etcétera. Entonces, por eso pude estar eh, eh, en la conferencia de Felipe. Bueno, pues eh, saludos a ellos y a todos ustedes. Muchas gracias por su participación y su asistencia. Eh, el título de, de, de la charla que, que voy a tener el gusto de, de exponer a ustedes eh, se llama De la intervención pedagógica a la investigación sobre educación y no es gratuito o es, no es una ocurrencia. Eh, este título, sino más bien habla de pues, nuestra trayectoria como, grupos de como grupo de pedagogos, como mayoritario grupo de pedagogos en el anterior grupo de investigación curricular. Eh, eh, el tema o la relación con el título viene de que la pedagogía, eh, en tanto, digamos, disciplina profesional, tiene una vocación y una orientación hacia la intervención. Los pedagogos estamos formados fundamentalmente a la intervención, no a la investigación. Eh, por ejemplo, en el caso de biología, la enseñanza de la investigación ocupa un lugar muy, muy, muy importante. En el caso de psicología, como ustedes saben, y lo consigna el libro es muy, muy famoso, pues, que muy mentado, muy mencionado, que, eh, en el que participó Emilio Rives. El título del libro es Enseñanza eh, e Investigación en, en el Campo de la Psicología en México, o algo así. Es decir, lleva consignado el, la cuestión de investigación eh, en el campo de la, de la psicología, no así en el campo de la pedagogía. Si sí, los estudiantes de pedagogía eh, llevamos típicamente materias de métodos de investigación, de epistemología, algunas, eh, algunas asignaturas de, eh, digamos, orientadas a la investigación, no obstante, digamos, la vocación fuerte, la orientación fuerte es hacia la intervención. ¿Y qué quiere decir la intervención? es la participación en alguna instancia específica, en alguna escuela de cierto nivel, ya sea desde educación básica hasta superior, como esta en la que estamos, con la intención de mejorar, con la intención de analizar problemas, dificultades o incapacidades en la realización de su, de su tarea y hacer propuestas de mejoramiento. Es decir, si ustedes oyen a, a, a algún profesional que, eh, digamos, tenga a flor de, de, de labios la, la palabra propuesta de, eh, están hablando prácticamente con un, un pedagogo, una pedagoga. Entonces, no es que no exista el interés por la investigación en nuestra preparación, sino que es un interés subordinado, ¿no? Hay un autor muy importante para nosotros, Emilio Durgen, que dice que nuestra disciplina, la pedagogía, es ambivalente o mixta, es teórico-práctica, práctica en el sentido de que nos corresponde hacer propuestas, insisto, de, eh, eh, de mejoramiento, pero se trata de propuestas fundamentadas. En esa en esa digamos cara, en ese carácter de las propuestas fundamentadas se cuela de una manera secundaria el interés por la investigación o por el avance en en, el, en en la preparación para analizar, estudiar, revisar y eventualmente investigar los problemas que tiene alguna institución. Pero repito, siempre, siempre con intención de hacer propuestas de mejoramiento. En eso consiste la, la intervención, digamos, alguien que viene de fuera, analiza la situación particular que está viviendo una institución en relación con su encargo práctico o su responsabilidad social y una vez hecho ese, ese, esa indagación o ese diagnóstico, como le quieran decir, es, se hace una, una propuesta de mejoramiento, pero fundamentada, ¿sí? Otro elemento que le da particularidad a nuestro grupo o que le dio particularidad a nuestro grupo, insisto, básicamente de pedagogos, fue que eh, eh, la, la, la actividad de investigación en el campo de la pedagogía en México y en otros lugares en América Latina fue una actividad o un interés tardío. Quiere decir que se empieza a consolidar, a consolidar en las escuelas de eh, preparación de pedagogos o inclusive en algunos ámbitos específicos de investigación pedagógica. Más o menos, a, me atrevo a, a, a decir una fecha, más o menos alrededor de 1975 hasta que claramente por ahí por los 80 ya toma un... Un giro específico, es decir, claramente hay grupos, hay institu in, sí, instituciones, hay grupos dentro de las instituciones que se orientan a la investigación educativa, pero sea como fuere, es una, es una, una práctica tardía en, en, en nuestro medio en relación con otras disciplinas, ¿no? les decía el, el texto rojo de, de, de la carrera de psicología, enseñanza, ejercicio e investigación, nació con ese espíritu de e investigación, es pues, decir, también a, hacer investigación pues, en, en, en nuestro caso, repito, no es esa la vocación fundamental. Eh, bueno, eh, para, para tratar de expresar eh, digamos, algo así de la trayectoria y consolidación del grupo de investigación curricular, inevitablemente me voy a basar en mi experiencia en el mismo proyecto, antes se llamaba proyecto de investigación curricular o PIC, ¿no? Ahora es el HIC Les cuento que eh, yo, yo ingresé eh, a la FES Iztacala, al ENEP Iztacala en ese tiempo, en, a, el 1 de agosto del 80, y al poco tiempo Alfredo Furlan que está ahí, ahí entre nosotros Alfredo Furlan me encargó que fuera a una o dos o tres no recuerdo de las reuniones que dirigía Emilio Emilio Ribes. eran reuniones para eh, comentarnos para decirnos para preguntarnos acerca de cómo eh, se debía eh, bueno organizar la, la weeks eh, más que para preguntarnos para comentarnos y eventualmente participaban discutían debatían eh, otros otros este otros eh, participantes en esa reunión yo como estaba recién llegado a la fesis al cal en pues oía no y luego si había algo que considerara importante que eh, vayan ustedes a saber cuál era el criterio pues ya se lo comentaba Alfredo, porque yo iba ahí de eh, pues de emisario, para no decir de otro modo. Entonces, ahí empezó mi contacto con la WICSE y con el grupo que posteriormente serían los investigadores de la WICSE. Alrededor de 81, de 1981. ¿sí? Ustedes saben que la WICSE se fundó en 82, el 15 de marzo del 82, se inauguró el edificio pero empezó a trabajarse, pues, bastante antes, ¿no? Bueno, y por qué, eh, digamos, los organizadores de la UICSE o Emilio Rives, no sé, en realidad eso me, me rebasa, ¿por qué invitaron a la gente del Departamento de Pedagogía a que se incorporara a la UICSE? Eh, sepan ustedes, que eh, un antecedente del departamento de pedagogía era la llamada unidad de formación docente y tecnología educativa. En aquel tiempo, la enorme o, o si no completa eh, totalidad de completa y totalidad es, es medio extraño, pero bueno, la enorme mayoría o la totalidad de, de instancias de atención a, a los maestros en términos de, de apoyo, de, de formación, de capacitación, llevaban el nombre de, tec de tecnología educativa. Eh, esa historia supongo que algunas, algunos de ustedes la, la conocen bien, ¿no? Eh, ahí empezó en esa unidad que, que, que, eh, en, el, en la que ya estaban. A personas como Alfredo Furlán, un poco después Eduardo Remedi, etcétera, etcétera, participando en los cambios curriculares que se genera, generaron perdón, en la FES y Stacala. Cambios curriculares impulsados por dos vías. Por eh, eh, cuando se fundaron la CENEP, eh, el encargo de la UNAM con respecto a la CENEP era que, se buscaran, se ensayaran, se pusieran a, en funcionamiento proyectos de carrera con modificaciones curriculares importantes, o más bien con modificaciones de mo, eh, curriculares perdón, que fueran alternativas a las tradicionales. Entiéndase que se decía, entre comillas, tradicionales a las del campus de, de Ciudad Universitaria. ¿Sí? Pero también en lo que impactó o lo que generó o lo que favoreció el desarrollo tan específico de la en EPISTACALA fue que la OMS, Organización Mundial de la Salud, y la OPS, Organización Panamericana de la Salud, eh, expresaron y dieron cuerpo a una política que era modernizar los currículos escolares en relación, universitarios. Y bueno, también escolares en relación con el área de la salud, porque según el, el diagnóstico que tenía la OMS, la OPS, era que eh, en México había un retraso que en algunos casos era de 80 años en relación a la enseñanza en el área de la salud, ¿no? Entonces, eh, pues eh, eh, esta unidad de formación docente donde ya estaba... Alfredo furlán y me parece que Mariela Marzola, Marielena Marzola, no sé si ustedes o cuántos de ustedes hayan conocido, algunos colegas argentinos estaban formando ese, esa unidad de formación docente, Mariela Marzola, Eduardo Remedi y, y, y algunos otros mexicanos. ¿no? Eh, ¿Y en qué participaron eh, ese grupo? en eh, diseñar módulos. Acuérdense, empezó la enseñanza modular en la Enepistacala, eh, pero no solo eso, diseñar los módulos de, de las carreras, sino eh, asesoría a grupos eh, de medicina, de biología, en materia de programas, en materia de capacitación de profesores, en materia de algunos asuntos de carácter didáctico. De modo tal que eh, bueno, ahí tuvo carta de presencia importante ese departamento, eh, perdón, esa unidad de formación docente y tecnología educativa, que por la orientación que tuvo y por el cambio de responsables, eh, eh, se, eh, se pasó a llamar departamento de pedagogía, eh, es decir, por la orientación que tuvo, eh, perdón, en las cuestiones de innovación, de diseño curricular, que no se adecuó a las líneas que establecía la tecnología educativa, sino que fue resultado de un proceso pues bastante original que se configuró o configuraron los distintos grupos y personajes de la nepistakala de modo tal que se hiciera una organización modular de las carreras en eh, fundamentalmente en medicina, en enfermería, en odontología, eh, es decir, ustedes, ustedes lo conocieron, en biología, en parte, en biología eh, fue un poco más mixto el asunto, porque no terminó de hacerse un cambio hasta años después. Hubo una época en que hubo tres eh, proyectos curriculares funcionando en la carrera de eh, biología. Y por otro lado, estaba la carrera de psicología, que ellos siguieron una línea autónoma independiente, al menos en relación con el departamento de pedagogía. Ellos eh, eh, siempre argumentaron que, y en buena medida lo hicieron, que ellos tenían sus propias modalidades de formación de profesores, sus propias modalidades de diseño de, de los módulos y en general de asistencia pedagógica, digamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí eh, en, en, en, en esa experiencia que tuvo primero la unidad de formación docente y tecnología educativa y posteriormente a partir del 78, de 1978, eh, eh, empezó a tener como carta de presencia institucional el Departamento de Pedagogía, digamos, bastante fuerte, bastante señalada. Por el año de 1978, y como resultado de experiencias y necesidades de los nuevos currículos modulares, salió este texto que se llama Aportaciones a la Didáctica de Enseñanza Superior. Este texto se hizo en la, en la FESI Istacala. Eh, a este, a nosotros eh, le decíamos, eh, curiosamente, vean ustedes la creatividad, el libro amarillo, ¿sí? Que era muy, eh, bueno, conocido para todos nosotros, era una referencia, el libro amarillo para arriba y el libro amarillo para abajo. Este libro, así como lo ven, eh, se le proporcionaba a todos los maestros de la entonces Fesis Takala que venían al departamento de pedagogía a tomar cursos, ya sea cursos de diseño de programas, de análisis curricular, de cuestiones didácticas específicas, de programas de estudio, etcétera, etcétera. La FESIS-TACALA le proporcionaba el libro completo a los, a los maestros en el departamento de pedagogía, que ve, a los maestros que venían a sus actividades diversas. Cuando se agotó este el libro amarillo, me acuerdo ya cuando yo llegué, les repito que en agosto del 80, una de las actividades propias de nosotros era eh, compaginar, de repente llegaba ahí un altero grande de fotocopias y todos nosotros alrededor de una mesa hacíamos filita para ir compaginando fotocopias y formar un cuadernillo, muchos, para los maestros que iban a tomar el curso. Quiero, quiero subrayar que la FESIS TACALA les otorgaba el libro, a, a los materiales de estudio a los maestros. Después ya empezó siendo una cosa distinta, se empezaron a hacer más exiguos los, eh, eh, los presupuestos y los maestros ya no tenían copias o tenían que pagarlas por su cuenta. Los autores de este libro fueron eh, a Alfredo Furlan, que era quien coordinaba, eh, Faustino Ortega, eh, eh, Eduardo Remedi, Miguel Ángel Campos, María Elena Marzola. Ellos fueron los que hicieron este libro, que se fueron nada más y nada menos a una, después de, de varios avances y todos, se fueron más, más a alguna encerrona, que no me acuerdo dónde, en, una te, en un hotel, quizá en Cuernavaca o en algún lado, y ahí le dieron... El, el, el, el acabado final. Ese libro la, la de, de las aportaciones a la didáctica de la enseñanza superior tuvo varias ediciones, miren aquí, dejó el pobre de, de ser el libro amarillo y luego empezó a, a decírsele el libro blanco, pero no, no pegó demasiado el, el, el, el nuevo nombre porque le seguíamos diciendo el libro amarillo. Y luego hubo una tercera o cuarta, no recuerdo, eh, publicación de aportaciones a la didáctica de enseñanza superior, cada vez más, eh, con impresiones más profesionales, pero siempre locales, siempre hechas en esta Lo peculiar de ese libro, lo, y, y espero poder mostrarles, eh, mostrarles, ¿Qué tiene que ver esto con la investigación del grupo de, de, del HIC o del PIC? ¿Sí? Lo peculiar de ese libro es que tuvo una proyección nacional e internacional. En virtud de que Alfredo, Eduardo, Mariela Marzola, etcétera, y otras personas que eh, sin bien no trabajaban en Iztacala, pero trabajaban en el medio pedagógico en México... Eh, lo llevaron a la Argentina en algún viaje que hacían o colegas que venían de visita, y ahí empezó a tener proyección internacional, pero no solo a Argentina, ¿sí? también eh, en, en algunos lugares en Colombia. Yo recuerdo que muy, muy recién incorporado al, al, al Departamento de Pedagogía eh, en, en este, ay, se me olvidó, en algún país del Caribe, no recuerdo. Eh, se me olvidó en este momento el nombre. Hagan favor de disculpar porque ya, ya no está uno completamente eh, funcionando. ¿sí? Y también o en particular tuvo una proyección nacional muy importante. Les decía que en esa época, en el 75, 78, inclusive 80, la única concepción de didáctica, de diseño curricular, de evaluación, etcétera, era la propia de la tecnología educativa. Bueno, pues ese libro representó siempre una idea diferente, una idea en muchos sentidos opuesta de trabajo educativo, de trabajo pedagógico, de trabajo curricular, de trabajo didáctico. Entonces, Fíjense ustedes, eh, empezó a tener, era dirigido a los profes de la fesis Sistacala, pero empezó a tener cada vez más y más y más una proyección nacional eh, e internacional. Eh, ah, Alejandro está poniendo un... ¿Quieres que ponga de nuevo el libro o ya lo pusiste Ale? No, no, en realidad no quería interrumpirte. No, lo que les digo es que mientras tú nos contabas, lo estuve googleando y está digitalizado eh, en, en Scribit. Entonces les puse el vínculo de dónde pueden descargar el libro en versión escaneada. No es amarillo, es, no es blanco, es escaneado. <risa> bueno, mira, muchas gracias. Yo no, no, no sabía de eso, pero mira, muchas gracias. Este... Yo fui yo fui heredero yo entré en, en 1980 el libro se salió su primera edición en el 78. yo fui heredero digamos de lo que hicieron aquellos eh, compañeros que les acabo de mencionar e, eh, bueno inclusive perdón inclusive, eh, fíjense ustedes, eh, yo entré en 80 al Departamento de Pedagogía y en 81, eh, a principios de 81, quizá en febrero o marzo, estaba Julio Varela, algunos compañeros de pedagogía lo recordarán, estaba en intercambio académico o él llevaba las cosas de intercambio académico, entonces vino al Departamento de Pedagogía y nos dice, traía un un altero de papeles, un legajo, y nos dice, miren, aquí hay estas solicitudes de intercambio académico. Entonces yo a los, a los seis meses de, de estar en la FESIS TACALA, que yo era absolutamente un novato, en parte sigo siendo, pero bueno, eh, eh, este, ya fui invitado por la vía de intercambio académico a dar cursos de formación de profesores. A mí me tocó ese, esa vez... Lo atendimos como como ocho o diez compañeros del departamento de pedagogía, la solicitud de intercambio académico y a mí me tocó nada menos que ir a, a, a Manzanillo, a la Universidad de Colima en el área en, o en la unidad de Manzanillo. Sí, entonces este bueno, eh, ese eh, fíjense ustedes empezó, empezó este digamos a tener más reconocimiento fuera que dentro de la FES Iztacala. Uh, un poquito más adelante les voy a decir, eh, eh, o bueno, voy a darme mi versión de por qué empezó a tener más reconocimiento, más interlocutores, más gente que solicitara nuestra participación fuera que inclusive dentro de la ENEP Iztacala. Sí, sí. Eh, se hicieron varias, varias impresiones de ese texto. Les digo todas como una, con una publicación muy, muy local, casi, casi artesanal. Hubo una experiencia muy importante eh, en la trayectoria del, del, de los miembros del Departamento de Pedagogía y luego eh, que impactó eh, la posibilidad eh, de que nos incorporáramos a, a, a la WICSE como grupo, como proyecto de investigación. Ustedes recordarán eh, quienes son de aquellos tiempos que había una actividad anual por los meses de marzo que se llamaba Coloquio sobre problemas de enseñanza aprendizaje en el área de la salud. Coloquio que, eh, digamos, el primer director de la FES Iztacala, el, el doctor, ay, eh, Emilio, no, el doctor, este, ay, discúlpenme, lo acabo de ver, pero por estar pensando en, eh, este, Héctor Fernández Varela, disculpen, y, y, y bueno, él eh, impulsaba, era muy innovador de muchas cosas, Un, una de ellas fue, ese coloquio interno de, de ese coloquio, perdón, sobre problemas de, de enseñanza, aprendizaje en el área de la salud, coloquio al que estaban invitados los profesores de todas las carreras y en particular eh, fue importante para la gente de pedagogía porque ahí empezó. Ahí fueron los bueno los pinitos, los prolegómenos de hacer comunicaciones. Eh, so, comunicaciones con apreciaciones sobre las experiencias que estaban ocurriendo en la FESISTACALA, producto de, eh, de las innovaciones curriculares. Entonces, eh, podemos decir que ahí se empezó a, a comunicar o se empezaron a comunicar análisis, evaluaciones, eh, digamos, reportes de las actividades. Quiero decir que ahí empezó una especie de quiebre en el sentido de que ya no era exclusivamente la intervención en las actividades didáctico-pedagógicas, sino que ahora empezó a consolidarse, empezó a asomar primero, luego a consolidarse hasta madurar eh, el, el hecho de hacer eh, análisis y presentarlos públicamente, de hacer evaluaciones y presentarlas públicamente. Todavía no, no quiero presumir de ningún modo que ahí se empezó a hacer eh, eh, investigación, sino que eran trabajos que contenían reflexiones sobre las experiencias que se vivían en la sí Entonces empezó a hacer haber un, un cambio en la vocación del trabajo pedagógico en la Enepistacala que en un principio se complementaba con el trabajo de in intervención y con eh, digamos la presentación de textos con aspiraciones a hacer análisis, a hacer reflexiones, a hacer eh, digamos algunos pinitos en en eh, digamos en incursión en el campo de las teorías, etcétera. ¿sí? muchos de esos trabajos no, perdón, no muchos, algunos de esos trabajos en particular de Furlan de Remedy empezaron a circular también eh, por el país y también con proyección internacional. Uno de ellos que quizá hayan usted, ustedes eh, escuchado o haya pasado por sus manos fue uno que se llamó eh, Currículum Pensado y Currículum Vivido. Ese texto que hizo Alfredo para las jornadas de de de problemas de enseñanza aprendizaje en el área de la salud salud perdón alrededor de 1982 83 tuvo una proyección inusitada en el campo de la pedagogía en México se empezó a hablar de currículum pensado y currículum vivido a partir del texto que, eh, que hizo Alfredo para presentarlo aquí en la en, en Iztacala como un análisis o como un balance de lo que estaba ocurriendo aquí en nuestra, en nuestra Enef, ¿sí? eh, Y para esas alturas, al más o menos 82, perdonen, 82, 83, se articuló el movimiento de, de los pedagogos de Iztacala eh, con eh, un, un proceso que estaba ocurriendo en distintos lugares en el país. Se empezó eh, primero a iniciar, luego a consolidar, ya ven que todo es, digamos, con, a distintos tiempos, la a, actividad de eh, de coloquios, eventos, eh, análisis, congresos, etcétera, de pedagogía, lo que demandó cada vez más para los pedagogos ponernos a escribir y hacer reportes de lo que hacíamos, hacer análisis, hacer valoraciones de lo que se hacía en nuestra actividad de intervención pedagógico de modo tal que eh, fíjense ustedes eh, en el 81 se hizo el primer congreso nacional de eh, investigación educativa el primer congreso nacional de investigación educativa este congreso fue el antecedente de lo que posteriormente eh, nueve, nueve, o diez años después eh, se configuró como el Comie Consejo Mexicano de Investigación Educativa y los congresos nacionales de investigación educativa. Pues el primer congreso fue eh, en 1981. Lo que demandaba ahora ese congreso era presentar trabajos con fundamentación eh, conceptual, más seria, más sólida, ya no solo reflexiones, eh, digamos, más personales, dependiendo de las habilidades y capacidades de las personas, sino ya eh, anclados en alguna teoría sociológica, psicológica, eh, epistemológica, etcétera, y en muchos casos con referente empírico. Y quiero decir, estábamos como de boca en tanto grupo profesional específico a acceder al campo de la investigación. Otro, otro dato importante es que el DIE, Departamento de Investigaciones Educativas, en el nombre lleva su, su vocación, eh, venía, ya, ya, tenía, ya tenía quizá una década de funcionar, pero cada vez tenía más presencia, cada vez más era una institución relevante para la preparación de personas que trabajábamos en el campo educativo. Por ejemplo, personas que ustedes conocen, eh, eh, fueron eh, Sardel Jacobo, ella, ella, ella estudió, la, ahora ella es integrante, o bueno, desde hace muchos años integrante de, del grupo de investigación curricular eh, en 82-84 yo en 84-86 estuve en esa maestría ¿sí? entonces eh, de, ve, yo lo que quiero mostrar es que de una vocación por intervención empezó paulatinamente a configurarse una por la eh, la investigación ¿sí? eh, no obstante no obstante, eh, que ya estaba fundado el proyecto de investigación curricular en la UICSE, eh, ya, ya post, posterior al, a, digamos, al, al 82, que fue la inauguración de, de nuestro edificio, eh, seguíamos teniendo interlocutores fuera, en el Congreso Mexicano de, de Investigación Educativa, en el, bueno, en el COMIE, etcétera, etcétera. Y teníamos locutores eh, internacionales, nos, nos empezaban a eh, enviar invitaciones a publicar, en primer lugar, a Alfredo, a Eduardo Remedi, a Monique Landesman, a Patti Aristi, no sé cuántos de ustedes conocieron a Patti Aristi, a Mariela Marzola, que también no sé cuántos la conocieron, pero ella regresó cuando terminó eh, digamos, la, la, el militarismo en la Argentina. Ella se regresó a su país. Este, entonces, eh, cada vez recibíamos, y ahora sí ya me quiero incluir, aunque yo fui heredero de, de lo que crearon esos primeros, eh, digamos, esos fundadores, tanto del departamento como autores del, del libro amarillo, eh, yo también empecé a recibir cada vez más invitaciones de intercambio académico, invitaciones a presentar trabajos en congresos, eh, para colaborar en, re, en revistas, etcétera, etcétera. Eh, bueno, es, eso, mi intención fue dibujar una especie de tránsito de la vocación de intervención a la vocación de investigación, no la teníamos originalmente como muchos de los casos de las carreras de las que ustedes son egresados o egresadas, ¿no? Eh, eh, bueno, en 82, pues, eh, se inauguró nuestro edificio, nuestra casa, dice Alejandro, les digo que yo participé en reuniones enviado por, por Alfredo Furlan sobre la organización de la WICSE y el que siempre coordinaba esas reuniones era Emilio Rives. ¿sí? Cuando se inauguró? Cuando ya el, el, ese 15 de marzo del 82, la WICSE, el edificio de la WICSE, nosotros fuimos los primeros o bueno, fuimos de los primeritos para no eh, querer apropiarme de algo indebidamente. En un principio, en un principio, los jefes de, de proyectos de investigación estaban en la planta baja, donde está actualmente mm, el coordinador Alejandro Miranda. Había cubículo, cada, distintos cubículos y eran de los jefes de los proyectos. ¿sí? Eh, pero arriba nosotros estamos, ya lo saben, en el segundo piso en, o en el primer piso, como quieran decirle, en el área de cubículos. Bueno, el primero que habitó es, es, ese, todo ese primer piso fue Gustavo Parra. Eh, me acuerdo que, a, ahorita les cuento por qué, eh, pero yo iba a verlo, y ya era parte de un proyecto, de, de, un, de una actividad de investigación, eh, e iba con él a platicar, intercambiar, etcétera, y eh, prácticamente se oía, eh, no, hacía eco, porque no había... Nadie más que nosotros. Paulatinamente se fue, llen, se fue llenando hasta que ya ven ustedes el nivel de saturación física que tenemos. ¿sí? Eh, las, las primeras líneas que tuvo el, el proyecto de investigación curricular eh, fueron compartidas con la actividad que se seguía realizando en el Departamento de Pedagogía. Esto es, esto es necesario de señalar. Es decir, nos costó bastante trabajo dejar nuestro encargo de eh, intervención para mejorar, que es el encargo que se le hace a la pedagogía, intervenir para mejorar cuestiones de educación, a, eh, digamos, pasarnos claramente al área de investigación. Las primeras líneas que tuvo el proyecto de investigación curricular eran Currículum, Conocimiento y Praxis, de las que Alfredo Furlan era el, el responsable de esa línea. Currículum y formación de las que Eduardo Remedi era responsable, de la que, perdón, Eduardo Remedi era el responsable. Currículum y sociedad, Monique Landesman. Currículum e institución, Fati Aristi, eran, er, eran los encargados de las líneas originales eh, del proyecto de investigación curricular. Y como ayudantes, eh, eh, recuerden ustedes, si alguien conoce la historia, eh, Emilio Rives, cuando organizó la WICC, eh, organizó que eh, se les destinaran plazas a los a los a los investigadores encargados de línea y también que se contrata, que hubiera plazas para eh, contratar ayudantes de investigación. Eso fue, me parece, una cosa, pues, única, ¿no? Se formó, eh, pues, prácticamente un, un, una instancia, una institución dentro de la fesistacala Iztacala, pero con condiciones muy, muy favorables, ¿sí? Para dedicarse a la investigación, que no fue nuestro caso, porque muchos seguíamos trabajando en el Departamento de Pedagogía. Los primeros ayudantes que llegaron fueron Gustavo Parra, que era ayudante de Remedy, eh, una chica, Rosalía Mendoza, eh, que era ayudante de Alfredo, eh, y otra compañera, Amine Hamoud, que era ayudante de Pati. Pero, eh, eh, bueno, antes de pasar a otra cosa, quiero decir, Alfredo me invitó a mí más o menos por mediados del 81, casi a finales del 81, que si, que si quería participar con él en una investigación, una investigación que se llamaba eh, de, eh, Investigación del Campo del Currículum en, en América Latina, ¿sí? Eh, y bueno, yo con, con mucha, eh, pues, inclusive medio temor, porque yo no tenía ninguna experiencia en investigación, acepté la, la pues lo que a la larga se convirtió en una amable invitación de Alfredo, pero yo seguía estado eh, eh, estando, perdón, eh, ¿cómo se llama? ubicado en el departamento de pedagogía, entonces eh, eh, cumplía responsabilidades de formación, de apoyo a la docencia y eh, al mismo tiempo de trabajo con eh, el, el, el, el, el doctor Alfredo Furlan. ¿sí? Yo trabajaba en el departamento de pedagogía junto con Patricia Aristi en un área que se llamaba desarrollo curricular. Fíjense ustedes, es decir, a mí me pues me siguió el tema del currículum desde mis inicios en la FESI Stacala, ¿sí? Y empezó alrededor de 81, 82 un paulatino, un paulatino cierre de invitación o de tolerancia de las distintas carreras de la FESIS-TACALA para que nosotros interviniéramos. ¿Cuál era nuestra intervención? Pues apoyar en cuestiones de, de diseño de módulos, en cuestiones de metodología, en cuestiones de eh, problemas de enseñanza, de problemas de evaluación, etcétera, etcétera fue, me parece, un, un proceso relativamente natural. Es decir, los profesores de las carreras cada vez ganaban más experiencia, necesitaban menos apoyo, menos asesorías, y los eh, funcionarios de, de las carreras, pues cada vez eh, tenían, eh, digamos, la posibilidad de implementar sus orientaciones, sus eh, innovaciones, las eh, finalidades que ellos pretendían y que ya no eran necesariamente eh, compartidas o más que compartidas eh, producto de todo el desarrollo institucional, ¿sí? Entonces, eh, eh, pues así, así eh, fíjense ustedes, empezó a declinar la demanda por nuestra intervención y esto de empezó a declinar, quiero que se tome con ciertas pincitas, pues empezó a ser menos relevante, menos importante, seguíamos dando cursos de formación de profesores, sobre todo en los periodos intersemestrales, pero cada vez menos, ¿sí? Además ya no regalábamos el libro amarillo, entonces pues imagínense usted. Bueno, este, eh, y así fue como, como empezó a eh, cambiar el peso de nuestra, eh, de los del Departamento de Pedagogía, que estábamos con otro pie en, en el área de investigación y en el proyecto de investigación curricular de, de, de la UICSE. ¿sí? Eh, quienes iniciaron muy, eh, muy, con mucha fuerza la investigación de currículum fue, en primer lugar, Alfredo Furlan, y ahorita digo por qué en primer lugar, y Eduardo Remedi, Alfredo Furlán, en el discurso del currículum en América Latina, sobre el discurso del currículum en América Latina, y Eduardo Remedi estaba, eh, digamos, a, a experimentando, abriendo líneas de trabajo, de investigación, de comprensión de los procesos de formación de profesores, ¿sí? Este, eh, ellos fueron los que tenían como bastante más consolidado su proyecto de investigación. Eh, eh, Gustavo Parra trabajaba de ayudante con Remedy y hacía eh, observaciones in, in situ en las clases, en las actividades de los maestros, etc. Y el proyecto de investigación de Alfredo Furlán era uno de análisis de contenido. Revisamos 10 textos, prácticamente palabra por palabra, sobre el currículum en América Latina. El método era de análisis de contenido, ¿sí? Pero eh, ahí por 82, 83, Eduardo Remedi fue invitado a trabajar en el DIE a dar un curso de formación, de, de formación y de teoría educativa para la maestría en investigación educativa que se hacía en el DIE. Entonces, eh, yo eh, les, les quiero decir o quiero enfatizar que siempre tuvimos, o bueno, en aquel tiempo siempre tuvimos mayores interlocutores, fuera de más interlocutores, no sé si mayores o menores, pero más interlocutores fuera de la fesi que dentro de la fesi -TACALA. Como que a medida que se consolidaron los proyectos innovadores, dejaron de, de de de demandar nuestra participación una de esas cosas fue la invitación de eduardo remedí a trabajar eh, a dar un curso inicialmente posteriormente les tengo que decir nos lo cooptaron se fue eduardo remedí a trabajar al día se convirtió en profesor del departamento de investigación educativa del simbestav ipn por ese proyecto que tenía de investigación sobre la formación de profesores. Organizó Eduardo Remedi un seminario importante allá en el DIE sobre formación de profesores y sucedió que Patti Aristi y eh, Monique Landesman, que trabajaban muy próximos, muy próximas a Remedi, se fueron a ese seminario. Quiere decir que dejaron... <ríe> Quedó prácticamente eh, pues descobijado el, el, el proyecto de investigación curricular. Eh, bueno, quedamos los ayudantes que en un principio eran cada, cada uno de cada uno de los profesores, pero todos nos agrupamos eh, en torno al proyecto de investigación curricular eh, de Alfredo Furlan. Todos, o sea, las chicas, eh, las, las dos chicas y yo, excepto eh, Gustavo Parra, que tenía algunas actividades pendientes con Eduardo Remedio. A, a unos años después, Pati Aristi se fue a Monterrey y, y ya dejó de estar tanto en el DIE como en, en la Festixtacala y Monique regresó a la Festixtacala a, a, a finales de los ochentas. Como ustedes bien saben, eh, mmm, Hubo concursos de profesores, concursos de tiempo completo, de, para profesores de tiempo completo en el 86. A esos concursos, en esos concursos participamos, eh, bueno, su servidor, o primero lo, lo digo al revés, eh, Sardel Jacobo, que ya para ese entonces se había incorporado a cubrir el espacio que tenía eh, Patearisti, que ya se había ido a, a vivir a Monterrey, desafortunadamente falleció por un cáncer eh, a los varios años de estar en Monterrey. Eh, entonces Sardel eh, participó en el concurso de, de, de tiempo completo, de profesores de tiempo completo, que eh, eh, para ocupar esas plazas que había diseñado desde un origen Emilio Rives. ¿sí? Eh, también Monique y yo bueno los tres eh, los tres ganamos los concursos aunque hubo unos bastante peleados y que hubo empeño de cuestionarlos y todo pero finalmente los tres eh, los ganamos no entonces eh, ya eh, digamos formaban parte formalmente o oficialmente de eh, el grupo el proyecto de investigación curricular una segunda generación es decir Sardel como digamos eh, el responsable de una línea y su servidor también, como, como responsable de una línea que en un principio se llamó Currículum Sociedad, luego trabajé sobre el área de, o sobre cuestiones de currículum institución, eh, luego currículum y formación de profesores, y de ahí me desplacé del de problema de la formación a educación moral y ciudadana, ¿sí? Muchos de ustedes saben, muchas de ustedes saben, Alfredo tuvo una, una enfermedad precoz y fue para nosotros, pues, francamente, francamente, un golpe fuerte. Alfredo no solo era fundamental en el, en el proyecto de investigación currícula, sino ya era una figura muy notoria en, en el campo de pedagogía en, en México, en, en todo el país, y, y también en distintos países ya tenía un muy amplio eh, reconocimiento internacional. En virtud de, de, de la enfermedad que le empezó a, a quejar, Alfredo abrió primero una línea que se llamaba sobre el cuerpo. No recuerdo el nombre exacto, pero hablaba eh, sobre educación y la problemática del cuerpo. Eh, es obvio el porqué de su, de su interés por estudiar el cuerpo, por investigar la problemática del cuerpo en el campo de la educación. Eh, después, Alfredo fue paulatinamente fundando una línea que se llama Disciplina y Violencia en la Educación. Pero eh, fue eh, muy notable que Alfredo convocó a investigadores sobre el problema de la disciplina y la violencia en el país empezaba a ser cada vez más notoria cada vez más fuerte la problemática de la violencia sí Alfredo no quiso concentrarse en el problema de violencia siempre trabajó disciplina convivencia y violencia sí pero eh, él, él formó a una serie de investigadores que ahora hoy hay en el país respecto al estudio de la violencia. Actualmente, Alfredo Furlan es el responsable de una línea de col, del COMIE, que es disciplina y violencia. Por otro, por otro lado, eh, Monique, re, re, y repito que ella eh, eh, regresó de los seminarios que tenía con Remedia en el DIE, e, e instauró una línea de investigación sobre trayectorias institucionales. Otra línea sobre eh, las identidades. Cómo constituyen o conforman, configuran su identidad los profesores. También abrió una línea que la verdad creo que duró bastante poco porque se trataba de una, hacer un archivo que creo que todavía existe ese archivo en el área esta que le llaman la torre de... Bueno, ahí que, está, que es vecina a, a nuestro edificio de la UICSE, ¿eh? digamos saliendo hacia, hacia la izquierda, ahí hay un, un lugar que, que resguarda eh, documentos sobre historia de Iztacala, de maestros, de... de ah, el, salón de tu, el edificio de Tuterías. ¿eh? Gracias, sale eh, Historia de Iztacala, eh, también Muni tuvo pro ya programas, proyectos de evaluación curricular. ¿Eh? Sardel inus, inició una línea primero, de investigación primero sobre, sobre la discapacidad, luego por argumentos que ellos daban, eh, pensaron que, que no era correcto hablar de discapacidad, de discapacitados, y, y eh, se volcó su trabajo de investigación hacia la eh, la práctica o la necesidad de la inclusión de esas personas con capacidades diferentes en la educación. Es decir, Sardel ya eh, participó en, en formar no solo una línea de investigación, sino una red in, internacional. Actualmente eh, ocupa, no sé si la presidencia de esa red o un lugar relevante en esa red de investigación internacional, eh, latinoamericana, sobre la cuestión de la inclusión. No, no recuerdo en qué término se dice ahora, ya no se habla de discapacitados, quizá personas con capacidades diferentes o quizá inclusive sin ningún calificativo, solo inclusión. ¿sí? Eh, entonces, eh, y yo ya les digo, eh, estaba eh, desplazándome de investigación curricular y formación hacia el área de educación moral y ciudadana. Eh, yo formé parte, fuimos fundadores de un grupito que, eh, que convocaba a gente de Nuevo León, a gente de otras universidades del país. Eh, digo convocaba porque la participación de muchos fue eh, temporal. Que se llamó GESE, Grupo de Estudios en eh, Ciudadanía y Educación. ¿sí? Eh, inclusive hubo, hubo una etapa, una etapa pequeña, donde tuvimos participantes eh, de universidades españolas. ¿sí? Eh, de ese grupo de investigación curricular, eh, perdón, de de investigación en ética, ciudadanía, ciudadanía y educación, surgieron seminarios que luego dieron origen a distintos libros respecto a distintas problemáticas de ciudadanía y educación. Bueno, eh, otra cosa, y, y, y, y ya voy acabando, espero que no, no les resulte demasiado pesada mi... mi, mi mi intervención en este momento. Eh, ya voy acabando para que platiquemos uh, o si ustedes gustan, eh, eh, eh, aclare ciertas cosas. Etc. Uno de los productos, pero ya como, como grupo de investigación curricular, muy importante fue, por ejemplo, este texto, miren ustedes, se llama Desarrollo de la Investigación en el Campo del currículum. Desarrollo de la investigación en el campo del currículum. En este texto participaron curricularistas no solo de la FESI sino ni de la Ciudad de México, sino ya del país, de, es decir, de Guadalajara, de Monterrey, de, de, de Sinaloa, de Chiapas, etc. Y también eh, invitados internacionales que hacían trabajo sobre investigación curricular. Hay una cosa que pues, enorgullece comentar que el primer espacio en América Latina dedicado específicamente a la investigación curricular fue ese que ustedes conocen, el, del, el PIC, el Proyecto de Investigación Curricular y ahora el grupo de investigación curricular. Fue el primero en América Latina. No quiero decir, fue la primera instancia formal, pues, no quiero decir que éramos los únicos en estudiar cosas de currículum, sino eh, eh, que fue la primera instancia formalmente dedicada a la investigación curricular, ¿sí? E ese libro que les digo es expresión de que ya convocábamos a grupos de investigadores, ¿sí? Eh, eh, gracias, Ale, está ahí el, el texto de Currículum Pensado y Vivido, que es un texto que se convirtió en un referente muy importante en nuestro medio de pedagogos. ¿sí? Eh, después hicimos este, este otro texto, Ralph Tyler, a, eh, se llama A 40 lecturas comprometidas a 40 años, de la publicación de principios básicos del currículum, igual con la invitación y participación y la convocatoria de investigadores tanto de México, de México país, como algunos de, del extranjero, ¿sí? Curiosamente, hicimos ese coloquio y empezamos a organizar el libro en 1989, digo curiosamente, pero más bien debía decir lamentablemente se publicó hasta 1999. Ustedes saben las dificultades que tienen las dependencias nuevas o relativamente nuevas, pero bueno, así nos pasó, tuvimos que hacer fila para la, para la publicación de ese libro. Alfredo, por su parte, empezó a tener, a publicar, eh, tiene no sé si tres o cuatro libros, sobre la problemática de la violencia y disciplina en las escuelas. Eh, Monique también tiene eh, dos o tres libros de, sobre eh, el problema de trayectorias docentes e, e identidades de los profesores. ¿sí? Eh, este, y, y digamos, en, en todos los casos, eh, en todos los casos de, de los textos que han sido producto directo de... De, de, del grupo de investigación curricular siempre hubo invitados de, de, de fuera. Les digo que eh, nuestra, nuestro desarrollo ha estado inevitablemente vinculado o bueno, si quieren ustedes se pudo, pudo haber evitado, pero estuvo vinculado al trabajo con otras personas de Sinaloa, de Guadalajara, de eh, Sonora, de Oaxaca, de Tabasco, en fin, siempre, siempre estuvo así. Y la participación colectiva tanto en los proyectos de nosotros como en los de ellos, implicaba que si tuvieran, como se dice ahora, yo medio, no medio, sino estoy en bastante desacuerdo con esa palabra, implicaban productos, en realidad son resultados, logros, de, eh, de grupos que no solo eran de la Fesia Estacana. ¿sí? Monique se nos jubiló, ustedes ya saben, eh, no sé si anda por aquí este Rosalía, pero le decía, ella le daba mucha risa que le decíamos la jefa Lan, jefa Lan de Landesman. Entonces este, se jubiló hace cuatro o cinco años o cinco o seis años y por más que yo me opuse, eh, yo no quería asumir la... Pero bueno, decidieron mm, en las altas esferas de la FES TACALA que yo fuera eh, el jefe del grupo de investigación, del proyecto de investigación curricular. En verdad, eh, les comento que yo, mm, mí, yo pues me chiviaba, como dicen en mi pueblo. Yo no quería ser de, de, el, el jefe del grupo. Pero finalmente, pues recayó sobre mí y, pues, también lo agradezco y hasta me da orgullo, ¿no? No crean que, no crean que, que sufro tanto, ¿no? Eh, que soy el, el, el, el, el jefe del grupo de investigación curricular. Entró a sustituir o a ocupar la plaza, porque a sustituir a Mónica, pues, es muy difícil, es. Es un, es un señorón, es una señorona, pues, eh, en muchos sentidos, en su capacidad de trabajo, de formación de grupos, de, de, de vinculación con, con otras personas, con otros grupos y de, eh, digamos, de trabajar eh, temas particulares, temas específicos eh, que, que se requiere en ese momento. Entonces entró el hilo sano. Eh, elí Orlando Lozano González y pues nos veíamos ante el problema de, eh, bueno, cómo incorporarlo para empezar. Elí no es pedagogo de origen, elí es comunicólogo y estudió la maestría en pedagogía y el doctorado en pedagogía. Entonces, pues teníamos que buscar la manera de incorporarlo. Él había trabajado cuestiones de formación de profesores. E hicimos, se nos ocurrió que la forma más eh, pertinente de incorporar a Eli era hacer un seminario de mediano o largo aliento eh, sobre formación. Y ahí entonces eh, eh, involucramos a todo el grupo. Eh, bueno, debo decir, perdón por, eh, por, por incluirlo personal, pero debo decir que yo involucré a todos los del grupo, excepto a Sardel, porque ella siguió siempre. Con su línea eh, de, de, de, de, ¿cómo se llama? De trabajo de, de inclusión. Y sa, sale o salía con mucha frecuencia, entonces no podía participar eh, permanentemente en ese seminario. Y eh, por avatares específicos del de, de seminario, nos fuimos eh, yendo o desplazando de la formación de profesores. Hacia la incorporación de la problemática de la Bildung. Bildung es un término alemán que se traduce al español como formación, pero no eh, formación no cubre toda la problemática que cubre la Bildung. Entonces, este, pues acabamos de, de sacar en estos días un libro. Nos lo entregaron en marzo. Aunque todavía no empezó a circular, es decir, empezó a circular en varios lugares eh, este libro que se llama Formación La Bildung eh, y es como el, resu el último resultado, eh, digamos, que, que toma cuerpo en un libro del grupo de investigación curricular. Sí, sí. Eh, eh, mmm, a lo largo también, y cosa que yo no, no he señalado, de todo este trayecto, eh, pues todos hemos cubierto la docencia requerida, algunos en la fesis tacala pero la mayoría, eh, en virtud de lo extraño, eh, o bueno, anómalo, si ustedes quieren, de nuestra orientación y formación, eh, no siempre fue posible, en realidad, no encontrábamos grupos en los que dar clases, en los que dictar clases. Entonces empezamos a dar, eh, como pues quizá no podía ser de otro modo, empezamos a dar nuestras clases en la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Pedagogía. Y ahí estamos actualmente, Alfredo Furlán, Gustavo Parra y su servidor. También Monique daba clases en la Facultad de Filosofía y Letras, cosa que nos costó mucho trabajo. Primero entrar a la facultad y luego que la fesista Cala reconociera que sí dábamos clases, claro que la dábamos en en la facultad de filosofía y letras. Eh, bueno, eh, esto es básicamente lo que quiero decir con respecto a la trayectoria del grupo de investigación curricular en nuestra pues querida Wix o como dice Alejandro en nuestra casa de la WICSE. Espero a, a haber dado suficientes elementos respecto a por qué nuestra trayectoria su, surgió un cambio de vocación de la intervención pedagógica a la, a la, a la investigación. Aunque eh, de alguna manera o de distintas maneras, varios, sobre todo los pedagogos, Seguimos involucrados, o bueno, nuestro, nuestra dedicación mayoritaria es a la investigación curricular ahí, y, y, eh, pero seguimos involucrados en cuestiones de intervención. Una última cosa que se me olvidó señalar es que a medida que pasaba el tiempo y que maduraban pues, los intereses tanto de Alfredo como de Sardel, como de Monique, como míos personalmente, se fueron abriendo líneas diferentes. No todas son directamente de currículum, pero sí vinculadas al trabajo pedagógico, ¿no? Como por ejemplo la mía, que ustedes podrán decir que tiene que ver eh, eh, educación moral y ciudadanía con el currículum. Bueno, sí tiene que ver, pero directamente no está centrada en la problemática curricular. Bueno, en fin. Esa es mi versión de por qué tenemos una trayectoria que va de la intervención a la investigación. Eh, pues es todo. Eh, muchas gracias. Eh, gracias, Miguel. En realidad, en mi opinión, sí cumples con lo que prometiste, ¿no? O sea, tienes sellos de aprobación en la portada, así de que sí cumple lo que promete, porque efectivamente, al menos a mí me quedó muy, muy claro, ¿no?, pues esta acción de todo pedagogo, pedago, que es la intervención, ¿no? la intervención directa, y será que yo me veo ahí. ¿no? O sea, de hecho, eh, Miguel no, no, no lo menciona, pero yo fui parte de, de, de su grupo, ¿no? yo fui parte del grupo, el grupo de investigación psicodéctrica se desprende de, de este grupo, y entonces, por ejemplo, algo que yo sí no tenía claro, ¿no? para mí ustedes eran un espacio monolítico, un bloque grande, ¿no? y ya eran los señores cuando yo llegué, pero no tenía claro que en realidad son dos generaciones, ¿no? Y que esas dos generaciones en realidad interactuaron de las maneras que nos fuiste contando. O sea, para mí es una revelación, pues porque en realidad pocas veces habla de esta intimidad, ¿no? En, eh, pues, sí, que es una intimidad del día al día, que uno no tiene, pues no, uno no tiene idea. Pero nada más quería hacer la acotación. Y sí, sí considero la se pues mi casa, pues porque ustedes lo saben bien, pues yo no he hecho otra cosa más que estar en la Wix. <risas> y por Oye, manera, Ale. ¿sí? sí, Ale, discúlpame. Aquí tengo anotado cuando el regreso y los que hicieron los concursos. Lo que pasa es que en, en primer lugar me traiciona la prisa por no ocupar demasiado tiempo. Y en segundo lugar, quién sabe qué otras cosas, pero me traicionan. Tenía señalado que Felipe, este, casi estoy seguro que Felipe eh, concursó, pero no tengo muy claro por la otra plaza que se fueron Monique, Pati Aristi y, este, y Remedi eh, Y bueno, la incorporación de ustedes que claro, fue, discúlpame, fue un error imperdonable, lo tengo anotado, pero no bueno, la presión por no ocupar demasiado tiempo. No, no, no, no fue reclamo, al contrario, más bien su historia la tomo como propia, en el sentido de que uno, hay cariño, o sea, eso, les decía, pues yo llegué y éramos investigación curricular, y pues yo son mí que éramos investigación curricular, ¿no? Ya en el camino, la contaré cuando, cuando toque al, al, al, a mi grupo de investigación, pues ya iré contando, ¿no? Pues Por qué nos fuimos separando y estas cosas. Pero vamos, lo que yo he intentado decir es que cuando yo llegué, literalmente así, o sea, ustedes eran mis profesores, ¿no? Y los veía yo como una sola corte. O sea, no, nunca, nunca hice esta separación, ¿no? De quién entró primero, quién se encargaba de qué cosas. Me sorprende bastante, pues saber con toda claridad que en realidad eran el departamento de pedagogía y que el propio éxito de la fest, pues fue bueno, de la INEP en ese entonces fue pues haciéndolos a un lado y de manera positiva, no, no en el sentido negativo como tú lo dijiste sino que el propio éxito del proyecto, pues, implicaba menos demanda para las personas que iniciaron, ¿no? Y eso hizo que tuvieran liberado tiempo para hacer investigación. O sea, ¿quién lo diría, no? Que, que pasar de la implementación, o sea, que, que el éxito del proyecto fue que se les demandaba menos tiempo y, por lo tanto, pues, había más tiempo para reflexionar. Vamos, lo que es la abundancia, ¿no? O sea, no se sí. puede reflexionar sin tener condiciones. Lo interesante es que sus condiciones son el éxito de la presidencial, hablando de la docencia, ¿no? Sí, claro, claro, muy, muy, muy, muy pertinente tu señalamiento, ¿sí? Bueno, eh, no sé si dentro de... Bueno, yo quería nada más expresar mi sorpresa, porque sí me ha revelado una parte que pues, yo no tenía idea, o sea, de cómo se fue conformando esto, la profesionalización de la investigación pedagógica dentro de, de, de la facultad. No sé si dentro de nuestra audiencia haya quien quiera eh, tomar la palabra. Les recuerdo a los que nos están siguiendo en Facebook que también nos pueden, nos pueden ir comentando en, en, el, en el chat. Eh, en ambos canales fui, fui este, bueno, conforme tú nos ibas dando, particularmente la primera etapa, ¿no?, que es la más difícil de documentar, eh, pues eso, yo iba googleando un poco eh, lo que nos ibas diciendo. Eh, sí encontré el libro amarillo, lo, se los puse, se los puse este, o sea... Eh, tan, tan es relevante que alguien se molestó en, en digitalizarlo y subirlo y no solamente eso eh, eh, además encontré que alguien más vende la versión amarilla en 80 pesos del mercado libre así que <risa> este, si alguien lo quiere ¿no? es el momento de comprárselo a, ese, a, ese, este, a esa persona que está operando entonces este, no sé si haya preguntas entre los compañeros que nos están acompañando está, perdón, Laura Ebelia ah sí, Laura Ebelia, ya lo vi muy bien Adelante, Laura Belia. Bueno, yo quiero felicitar a Miguel y, este, y gracias por este recorrido. Se me hizo muy interesante. Este, para nada aburrido ni largo, sino, sino creo que eres buen conversador y, y, es, este, y fue muy, muy interesante conocer que, que uno los ubica, los conoce, pero fue muy interesante esto. ¿no? Y yo me preguntaba, cuando se hizo el cambio curricular reciente en todas las licenciaturas, ¿ustedes por qué no participaron? Eh, en algunos casos, algunos grupos de psicología, te refieres al cambio este, ¿verdad? De psicología. Ajá, ajá, ajá. Algunos grupos nos invitaron, yo recuerdo... Eh, Haber participado eh, con algún grupo muy al inicio o bueno, no sé que si muy al inicio, pero al inicio. Recuerda, Laurebelia, que este no todos, eh, digo que todos, perdón, que trabajaron cada, por áreas, por secciones, ajá, etcétera, ajá. Y que tenían discusiones y, y, y acuerdos y también tensiones particulares. Yo me acuerdo mucho que mmm, quien participó más, por obvia razón, pero ella participó en tanto profesora de, de psicología Iztacala, Sardel, ¿no? Aunque es probable que haya, que haya tenido alguna participación como curricularista. Entre paréntesis les cuento que Sardel hizo su tesis de maestría del DIE sobre currículum. Quiere decir que también... Eh, algo sabe del tema. Pero eh, respecto a tu pregunta, eh, sí participamos, quizá eh, creo que Alfredo ya para ese tiempo no, no participaba tanto, ya le, le aquejaba el problema de salud, eh, pero Monique sí también participó, yo recuerdo que, que ya ven cómo hablaba Monique. ¡Osh! ¡Osh! ¡Osh! ¡Osh! ¡Osh! Voy a, a, a trabajar con lo de currículum y quién sabe qué, pero muy, muy poco, Laurebelia, tienes razón, quizá más bien habría que decir que no trabajamos. Yo me acuerdo que di una charla sobre currículum, sobre, eh, digamos, selección y organización de contenidos, etcétera, y quizá una segunda charla, pero lo tengo muy muy muy vagamente lo recuerdo muy vagamente pero tienes razón, casi no trabajamos, en realidad bueno y esa fue siempre desde, el, desde un principio el tema de, de con psicología ¿eh? Alfredo uh -huh. Fulán, que están viendo ustedes ahí y que lo ven uh -huh. un saludo de... para Alfredo uh -huh. lo ven con cara de buena gente ¿qué creen que ah. hizo? ¿Qué Cuando hizo? yo entré al departamento de pedagogía el muy condenado me dijo tú vas a ser el pedagogo del departamento de pedagogía encargado de trabajar con psicología háganme a favor, ni más ni menos fue una bendición ¿Eh? para ti pues sí, en realidad nunca entré a trabajar nunca hubo posibilidades uh -huh. de trabajar porque ellos, o sea, el grupo de psicología siempre dijo, nosotros tenemos nuestra evaluación curricular, nosotros sabemos uh -huh. el diseño nosotros sabemos de formación de profesor, de profesores, acuérdate que cada año hacían sus intersemestrales de trabajo. revisiones Exacto, ¿no? Entonces, pues, eh, yo como, como la muñeca fea, andaba por los rincones, este, uh -huh. lamentable, lamentándome de que no trabajaba en la carrera que me habían asignado, porque no, no, no había posibilidad, no me dejaron entrar nunca. Pero, eh, eso me dio la posibilidad de apoyar a quienes trabajaban con biología o con enfermería o con medicina. Es decir, yo anduve, digamos, de saltimbanqui, trabajando en los problemas curriculares de distintos, de distintas carreras. ¿Sí? No sé si te respondo. Sí, sí. De... Y, y el hecho no es así como de que no hayan trabajado. Yo lo que me refería es como el. Eh, la experiencia que ustedes han tenido, los conocimientos que tienen, este, pues es algo como, como que se puede abonar mucho, ¿no? Y a veces uno como que pierde la idea de esto y, este, y bueno, algo interesante también aquí de escuchar es como saber eh, con quién está uno ahí todos los días, ¿no? Y trabajando y sabiendo lo que, lo que cada quien hace y las competencias que tienen y que a veces no las aprovechamos porque se desconoce, ¿no? Claro, sí. Felicidades, Miguel, y saludos, a Alfredo y al equipo, a Eli. Gracias, Laura Belia, muchas gracias por tu, por tu bonita participación, pues y por el, la pregunta que pues, nos sirve para aclarar. O bueno, ya lo había dicho, pero para recalcar un poco eso. Muy bien, gracias, gracias, Laura Belia. Eh, ¿Alguna otra persona que quiera participar en lo que alguien? Levanta la mano. A mí, a mí ahora, eh, revisando mis notas, ¿no? eh, hablando del impacto que tuvieron hacia lo externo, ¿no? o sea, lo que significó, pues eso, la, la acción pedagógica documentada, porque en realidad supongo que la gran diferencia fue eso, los escritos, ¿no?, alrededor de lo que hacían en esta cara. Eh, me sorprende un poco esto de del espacio de... de de la consolidación de espacios para la reflexión pedagógica y luego educativa, y siguiendo tu propia, línea, tu propia línea histórica, ¿no? O sea, uh -huh. me refiero particularmente al comí, ¿no? O sea, el regreso, perdón que regrese a mí, ¿no? Pues porque estoy impactado de conocer el trasfondo, uh -huh. Pues cuando yo me sumé a todo esto, el comí, ya era comí. O sea, o sea ya, ya iba, no sé, por su doceavo, quinceavo, no sé qué, ¿no? O sea, en realidad no sé, o sea, ya, ya llevaba tiempo. Y para mí siempre fue así un, el gran congreso educativo. ¿Nos puedes contar un poco más sobre, sobre esto, no? O sea, sobre... Porque mencionas, ¿no? El, prim, el primer antecedente, el primer antecedente de... Pues eso, de la reflexión pedagógica, ¿no? De la práctica, yo la apunté, no lo dijiste tú así, pero de la práctica pedagógica, o sea, de la práctica docente, y cómo este Congreso pues es fundamental para ir moviendo ese monstruo que es el COMIE, ¿no? Porque uno lo ve hoy y es simplemente gigantesco. Entonces, ¿nos puedes platicar un poco más, ¿no? En, pues en primera persona, ¿no? Tú cómo viviste esto de la consolidación de la reflexión de la acción pedagógica a la, a la investigación. Sí, mira, muchas gracias. Eh, cuando yo estaba recién llegado a Iztacala, Alfredo, y creo que Remedy, pero yo estoy más, tengo más claro que Alfredo, de repente se ausentaba. Alfredo no está aquí. Eh, toma, eh, tomen en cuenta que nosotros eh, en aquellos tiempos, eh, alrededor del 80, todos llegábamos a las ocho y media, nueve de la mañana y estábamos... Ahí en el departamento o en la escuela hasta las 3, 4 de la tarde, todos los días. Entonces era notable cuando Alfredo no estaba. ¿sí? Pues resulta que se iba a reuniones, eh, reuniones eh, regionales de, de preparación de, del estado de conocimiento eh, sobre investigación educativa en lo que después se llamó Comie, Congre, Consejo, Congreso Nacional de Investigación Educativa. Eh, curiosamente, las memorias, yo tengo las memorias de ese primer congreso, se las presté a una alumna para que, para que hiciera su tesis. Espero recuperarla, porque ya ves eso de, del que presta libros. Este, bueno... Eh, el chiste es que después Alfredo se va a quién sabe qué y va a quién sabe cuándo y que hablan con los de Chiapas y que hablan con los de tal lado. Bueno, y de repente, bueno, no de repente, sale la convocatoria para el Congreso, primer Congreso Nacional de Investigación Educativa, en el que en, en 81, en el que Alfredo Eduardo Remedi, eh, pues básicamente... Creo, no, no recuerdo con claridad, pero creo que también Muni participó como ponente en ese congreso, sí, y bueno, fue para mí, pues, así como para ti, de que llegaste y decías este congresote, etcétera, fue, me parece que en el Centro Médico Nacional, y bueno, yo, bueno, abría las tapas, como se dicen en, en el pueblo, de, de oír a gente que para mí eran pues casi como la bibliografía, ¿no? Y en particular, pues, Alfredo, no recuerdo si Eduardo Remedi, pero creo, ya, ya me desmentirá, llevaron un trabajo conjunto, pero también tuvieron participaciones individuales. Ya me desmentirá, Alfredo. Pasaron los años y yo cada vez me incorporaba más a distintas actividades en otras en otras eh, universidades, es lo que les decía que nos pedían eh, por intercambio académico o por invitación directa que fuéramos a, eh, a dar un curso, un taller sobre algo que no dije a, o no sé si lo dije, pero el libro amarillo, luego lo conocía la gente. Fíjense cómo son las cosas. El modelo Iztacala. El modelo Iztacala. Eh, nosotros le pusimos el nombre adecuado, es decir, libro amarillo, pero la gente de otras latitudes le decía el modelo Iztacala. Entonces, pues íbamos a dar cursos de didáctica o de distintas problemáticas del modelo Iztacala y la experiencia que tienen en Iztacala y ustedes en Iztacala. En fin, era, no, no, no quiero exagerarlo, pero sí era un referente a Iztacala en, en muchos lugares. En, en muchos lugares. Bueno, entonces, eh, por eso yo, cuando hubo el segundo Congreso Nacional de Investigación Educativa, diez años después, en el 91, Alejandro, eh, ya fui como eh, autor de eh, El estado del conocimiento sobre formación. Es decir, eh, ustedes saben, y si no, pues me dio les cuento. Eh, hay congresos de, de investigación educativa, hay dos o tres, quizá cuatro congresos, y un quinto en el que se presenta el estado de conocimiento sobre la investigación ed educativa en el país en distintas líneas, ¿sí? formación, currículum, escuela, sociedad, eh, aprendizaje, etcétera, etcétera. Hay como 15, 20 líneas. Alfredo, que es el de la línea de eh, de violencia y disciplina en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces yo ya participé como inevitablemente, yo ya era parte de los que tenían bastante participación en distintos ámbitos y fui coautor de, de ese libro, de, eh, el, o bueno, de ese estado del conocimiento que rápidamente se editó como un libro, Estado del conocimiento sobre formación de profesores. En la universidad, ay, como, no me acuerdo, era una casa, no sé si ustedes se acuerden, perdonen por mi, la falla tan grande que tengo, eh, cada vez más, este, había una universidad, no sé qué, del tercer mundo, cuyo director o dueño o, o patrón, no sé cómo quieran decirle, eh, era nada más y nada menos que Luis Echeverría Álvarez. Eh, él prestó o a lo mejor se lo rentaron al comí eh, la ins, las instalaciones de esa universidad que está más o menos por San Ángel por donde está la, la banderota esa gigantesca pero en lugar de irse a, hacia CEU era irse eh, digamos a mano derecha, del periférico a mano derecha y ahí a unas cuadras estaba esa universidad me acuerdo muy bien, lo tengo claramente presente que eh, eduardo Valls fue el, el líder el falleció por cierto lamentablemente eduardo Valls, era el, el, el encargado de organizar ese segundo congreso y además el encargado de dirigir la elaboración de los estados del conocimiento de todos los de todos los, las líneas eh, y ahí en un salón que por cierto era una especie de sótano estaba hacia abajo, medio obscuro ahí fue la, eh, la sesión formal de instaurar el COMIA. Entonces estábamos ahí, digamos, los que habíamos participado en la elaboración de los estados del conocimiento del Segundo Congreso Nacional de Investigación Educativa. Eh, no más que el Eduardo Remedi, digo, no Remedi, el Eduardo Weiss ya ven cómo son los alemanes, decidió que solo fueran miembros de, de del, automáticamente pues fueran miembros de conse del Consejo Nacional de Investigación Educativa eh, los, los que dirigieron el, la, la elaboración del estado de conocimiento de cada campo y como yo no fui, más bien prácticamente fui el director de eso, pero ahí la habilidad de una persona me ganó la titularidad y, este, y ella resultó ser la, la, la directora de la elaboración del estado del conocimiento de, de formación de profesores. Entonces a mí me dio bronca porque yo porque tenía que eh, hacer eh, una solicitud y mandar mi currículum y demostrar que medio le entendía la cosa y todo eso dije, no, pues yo ni quiero estar, ¿no? Y así fue cuando se, cuando se fundó el, el, el COMIE, lo, lo, lo tengo muy claro, muy presente, y pues ya a partir de ese segundo congreso, se hace cada dos años, eh, se hace, me parece que dos, dos o tres congresos y un cuarto o un quinto, no sé, se presenta la elaboración, o sea, se presenta el estado del conocimiento. Y sí, me acuerdo muy bien de, eh, de cuando estuviste en Mérida. No sé si fue antes. ¿eh? <ríe> no sé si estuviste antes, pero creo que fue en Mérida, ¿verdad? El, sí, el sí, fue, sí. sí, sí, sí. El patírico, Mérida No diré al aire qué pasó. No diré. Nada sí, malo. Nadie, nada mal. nadie sabe qué pasó Exacto. en Mérida. Oye, lo que pasó en Mérida se queda en Mérida. Así es. Bueno, en realidad te, te agradezco mucho este eh, eso eres, como lo, como lo dijo Laura Belia, eres un muy buen conversador, ¿no? Ha sido muy ligerita esta charla, ¿no? Eh, excepto que alguno de los que está aquí levante la mano para sonder un poco más sobre lo que nos has contado. Pues quiero quiero quiero agradecerte la charla, ¿no? Eh, lo digo en primera persona, para mí ha sido toda una revelación. También lo comentó Laura Belia, es decir, de conocer un poco más ¿no? sobre sobre los que habitamos la UICSE, no y lo que, lo que hemos estado haciendo. Y bueno, tú, tú lo... ¿Sabes qué es lo que pienso? Que este tipo de sorpresas las vamos a ir encontrando en cada uno de los grupos, porque creo que nuestro espacio de acción no necesariamente es esta carga, no O sea, que, que en tanto que nos vamos especializando en ciertos campos, que supongo que más adelante iríamos escuchando charlas como, como la tuya eso del impacto de una cosa que parecía muy local no como puede ser el, el modelo de esta cala, el libro amarillo y que eso termina siendo una espiral no que les que avienta a, a, a su grupo no pues al, al lo voy a decir de manera muy coloquial al estrellato pedagógico no Decida, pues a la internacionalidad sí sí sí y ya, ya ya ya que los ojos miren lo que está pasando eh, con ustedes y por lo tanto con esta carla. Entonces, pues eso quiero, quiero agradecerte y pues, pues eso. Muchas gracias por compartir la historia de tu grupo. No, no, Alejandro, al contrario, muchas gracias. Yo con todo gusto eh, mm, les comento lo que entiéndase que, que es mi versión, aunque creo que sí tiene referentes eh, externos, objetivos, como se dice por ahí. Pero, pero les agradezco mucho que hayan sido tan pacientes y, y con todo gusto y además muchas gracias por las flores de que soy buen conversador y todo. Ahorita le voy a decir a, a mi, a mi esposa, ya ves, tú que siempre me andas ninguneando. Y, y... <risa>